Sus hermosos ojos se posaron en mi corazón Lejos de ti, su pequeña cabaña está llena de nuestra compañía, historias y canciones. Esos recuerdos Con las cuerdas de mi corazón Te diré que amo Esos viajes Hermosos días Y esas claras no Thank you.